La historia de, de Manuel, Valente y Elizabeth es una historia triste, dramática, una historia como muchas otras en México. Estos pequeños tuvieron la enfermedad MPS tipo 1, mucopolisacaridosis tipo 1, y desafortunadamente los tres murieron. Valente y Elizabeth vivieron en una época en la que no existía ninguna terapia en el mundo para poder ayudarlos. Pero Emanuel nació y vivió cuando ya existía una terapia. Valente y Elizabeth murieron por complicaciones evidentemente de la enfermedad. Emanuel murió a la edad de 11 años y si a este pequeño se le hubiera atendido a tiempo con la medicación específica que ya existía, probablemente hoy seguiría vivo. Probablemente hoy tendría una oportunidad digna, una oportunidad correcta, la que le otorga el artículo cuarto constitucional acerca de la salud para los mexicanos nacidos en este territorio. Lamentablemente, Emanuel y su familia cruzaron por una odisea que impidió, debido a las decisiones erróneas de los funcionarios del IMSS, eh, que las cosas fueran diferentes para Emanuel. Manuel, de haber sido tratado con la medicación, el tratamiento específico, tendría una oportunidad absolutamente diferente. No fue sino hasta casi tres años después de que apareció este fármaco en el mundo, mostrando eficacia y eficiencia para quienes eran tratados con él, que a se le dio, no sin antes hacer un ejercicio Absolutamente increíble por lograr que su tratamiento llegara a su torrente sanguíneo. Su madre, una dama espectacular, logró que las cosas fueran diferentes para su hijo. Nos da gusto y tristeza mostrar este testimonio, este memorial que habla de tres niños que vivieron una condición muy complicada y muy triste. En paz descansen los tres y esperemos que en estos tiempos los pequeños que padecen desórdenes de este tipo tengan lo que por derecho les corresponde y lo que nadie puede negarles, porque eso es un acto de lesa humanidad. Muchas gracias. Mi esposo es Valente Martínez Lira. Este... Tuvimos cuatro hijos, un, una portadora sana y tres afectados. La primera niña se llamaba Elizabeth Martínez Pérez. Eh, su desarrollo hasta el año, los tres años, fue casi normal. De ahí empezó a haber cambios en sus facciones, en sus manos, en todo su cuerpo. Nos la estuvieron tratando en el Seguro Social. Del Seguro Social nos mandaron a México, al, al Hospital de la Raza, de ahí le, estuvo, le estuvieron dando seguimiento. Eh, la niña mmm, duró casi los siete años. Le faltaron como 12 días para los, sus siete años. Murió a la edad de siete años. Eh, se le llamaban enfermedades huérfanas, enfermedades raras. Nunca se diagnosticó la niña porque no habían descubierto todavía qué enfermedad era lo que ella tenía. Entonces ya después tuve a Valente. Eh, igual le hicieron su tamis en el seguro, fue un niño pues eh, nace, eh, aparentemente normal igual fueron, conforme fue creciendo a los, a los tres años empezaron a ver cambios en sus facciones como la niña entonces pues, ya de ahí vimos que era el mismo síndrome que la niña tenía porque sus facciones iban pareciendo a, los, a las de la niña ya después este, que me embaracé de Manuel Igual pasó lo mismo, pasó lo mismo con él, eh, su TAMI salió normal, eh, sin, sin alteraciones, eh, de ahí pues, este, se les vinieron complicaciones, infecciones, este, los estuvimos tratando igual en el Seguro, en el Hospital del Niño y la Mujer, en el Hospital General, eh, de ahí este, conocimos a un doctor, Juan Manuel Higuera, él fue el que nos, nos dijo más o menos que sabía más o menos qué enfermedad tenía. Él nos mandó para el Instituto Nacional de Pediatría. De hecho, yo, yo, yo en un libro de selecciones encontré, encontré un niño con el parecido de, los, de mis niños. Entonces yo a los pediatras, a los doctores les enseñaba ese libro. Y sus palabras de ellos me decían que, que sí, que se estaba aprobando en Estados Unidos. Pero que cuando ese medicamento llegara a México, pues desgraciadamente yo ya no iba a tener a mis niños. Porque era un medicamento muy caro y que iba a tardar en llegar. Entonces pues ya de ahí me mandaron para el Instituto Nacional de Pediatría. Nos hicieron estudios a mi esposo, a mí. Entonces ya ahí fue donde salimos portadores sanos los dos. Al juntarse los dos portadores sanos viene la mutación. Vienen los niños que nacen afectados. Si mi esposo no hubiera sido portador sano y yo portadora sana, nunca hubiéramos visto ese, ese gen, en, ese gen en, la, en los niños, esa enfermedad. Pero salimos portadores sanos los dos. Entonces ya ahí nos los diagnosticaron con una mucopolisacaridosis tipo 1. Ahí los vio la doctora Esther Lieberman de genética, la doctora Marcela Vela de genética igual yo les presenté el libro que yo tenía este donde estaba ese niño igual me lo dijeron los doctores de ahí que pues que era un medicamento muy caro y que nunca pues que iba a tardar para llegar a México y igual que cuando llegara a México pues ya no iba a tener yo a mis niños entonces la doctora Esther Lieberman me puso en contacto con el presidente de la asociación de Gaucher que David Peña este me lo presentó eh, yo le, le dije todo lo que he pasado con mis hijos eh, él, él dijo que él me iba a ayudar a lograr, a lograr que se le diera ese medicamento a mis niños en el seguro social de Querétaro pues el jefe de prestaciones médicas me dijo que no, que era un medicamento muy caro que no se le podía comprar a un niño que con ese dinero se le podía comprar otros medicamentos a niños con cáncer con otras enfermedades que costaban menos que el medicamento de él. Entonces yo me invitó este señor a pelearlo a México a nivel central, el señor David Peña. Y yo le dije que, si, que si, si era cierto que él podía ayudarme. Y sus palabras de él me dijo, no me retes, solo, yo te voy a ayudar y lo vamos a lograr. Entonces, pues yo esa vez iba a la consulta con Emanuel porque ya no tenía Valente, ya Valente ya había fallecido. Y entonces, este, él me dijo, yo fui a la consulta y él me dijo, ¿te puedes quedar para mañana? Yo voy a sacar una cita al Senado de la República, con los senadores. Y yo le dije que sí. Entonces yo le hablé a mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Me voy a quedar. ¿Por qué? Me dijo él. Y le dije yo, este, conocí a un señor que me va a ayudar a pelear el medicamento del niño. Y me dijo él, ¿pero no traes dinero? Y le dije, no importa, le dije este, él me está apoyando, entonces ya al otro día fuimos a la Cámara de Senadores, les expusimos el, el caso del niño, los, los, los, los niños anteriores que ya habían fallecido, entonces uno de ellos me, nos mandó con la, a la Cámara de Diputados, con los diputados, que para pelearlo a nivel central, y ya de ahí entonces eh, nos mandaron con el jefe de prestaciones médicas a nivel central. Era el doctor, no recuerdo cómo se llama este. este señor, pero de ahí fuimos con él y él nos dijo que fuéramos, ah, eh, no de esto antes, este, en el siglo XXI, nos dijeron que no tenía caso poner un medicamento tan caro a un niño que ya iba a fallecer, eh, Manuel ya iba a cumplir sus siete años. Decían que ya estaba en fase terminal y que no tenía caso poner un medicamento tan caro a un niño que ya se iba a morir. Entonces yo le dije a esta doctora, doctora, póngase en mi lugar como mamá. Si usted tuviera un hijo como el mío, usted está viendo una luz en la oscuridad y usted por su hijo va a alcanzarla, al, al, a como sea, como del lugar, la va a alcanzar. Y me dijo, como burlándose, me dijo, pues no creo que una persona como usted lo logre porque yo sabía, sabía ya que yo venía de un rancho, de una comunidad como diciendo una ranchera como usted no lo va a lograr y le dije sí doctor sí lo voy a lograr y, y, y así que de donde de le digo lo voy a lograr entonces yo salí y le, le, le comenté a David Peña y me dijo lo vamos a lograr, cueste lo que cueste lo vamos a lograr entonces ya cuando fuimos con el jefe de prestaciones médicas a nivel central él nos mandó, él le explicamos todo, en lo que nos decían en el siglo XXI, lo que, lo que me apoyaron también en el Instituto Nacional de Pediatría, porque ahí me apoyaron mucho. Entonces él me dijo que me iba a mandar a la raza, con la máxima excelencia de la raza. Si la raza decía que el niño podía con el medicamento, se le iba a comprar su medicamento, así fuera el más caro que comprar el Seguro Social. Y sí. Al otro día, pues igual le marqué a mi esposo que yo me iba a seguir quedando. Y dijo, sí, pues está bien. Este, ya de ahí, al otro día acudí, acudimos a, al Hospital de la Raza. Nos recibieron como unos 16 especialistas en un salón grande. Les expuse mi caso de mis hijos, de mis niños. Los que habían fallecido, la niña que se murió sin diagnosticar y, y Valente, que también... Ya diagnosticado porque no lo diagnosticaron en, la, en el Instituto Nacional de Pediatría. Entonces nos dijeron que nos saliéramos, que iban a dar el veredicto. En unos 15 minutos les hablamos. Entonces David, David Peña y yo nos salimos en lo que nos daban el veredicto. Entonces ya cuando nos llamaron, nos dijeron que sí, que efectivamente iban a comprar el medicamento, así era el más caro que iba a comprar el seguro, así, porque Manuel merecía una oportunidad de vida. Que sí, estaba afectado, pero que iban a iban a ver qué tanto retrocedía la enfermedad con este medicamento. Y sí, y sí, y salimos contentos, salimos muy contentos de ahí. Este, así que casi saltando de gusto en, en el elevador. Y me dijo David Peñas ¿ves? Lo logramos. Y gracias a ti, porque tú también. Tú no eres como otras mamás que dicen, déjale digo a mi esposo si me puedo quedar tú tomaste la decisión en el momento porque era la vida de tu hijo la que estaba en peligro y, y ya, de ahí salimos ya con gusto entonces ya de ahí se internó el niño en la raza ahí este fue su primera, su primera infusión la que se le puso ahí y gracias a Dios pues él este la recibió muy bien, no hubo ninguna afectación en el transcurso de la de la primera infusión este doctor que vino de Brasil, de, Brasil, de Brasil fue el que vino a hacer esa primera infusión. Entonces ya de ahí fueron tres, tres infusiones que se le hicieron. Y ya entonces ya en Querétaro ya habían respondido a ayudar a comprar ese medicamento. Entonces ya el Seguro Social de Querétaro ya tenía el medicamento, pero no tenía el paciente. Pero el paciente era Emanuel porque... Ese medicamento era especialmente para Emanuel. Aunque llegara otro niño no se le podía poner porque se tiene que hacer un proceso de papeleo para poderse le comprar a otro niño. Entonces de ahí Emanuel se le disminuyó su crecimiento de su vaso, su vaso, su hígado, su abdomen disminuyó mucho de tamaño. Y sí había opacidad corneal y había muchas alteraciones, que, pues, afectaciones que ya no retrocedieron. Pero Manuel me duró 11 años, 5 meses, a comparación de los otros niños, sin una traqueotomía, porque Valente necesitó traqueotomía. Él no necesitó eso, sí quedó ciego, pero no con la dificultad respiratoria como la tenía Valente. Y ya de ahí, pues ahora sí que se le abre la puerta a más niños a, con esas enfermedades. Si las enfermedades lisosomales sean las que sean, se les abre la puerta a otro niño. Pero gracias a David Peña, este, él fue el que me ayudó a, a, a, este, a obtener ese medicamento, a luchar por ese medicamento. Y, y gracias a él mi hijo pudo vivir un poco más. Aunque tarde el medicamento, pero duró un poco más. Y, yo, por eso le doy las gracias a él, a Dios que me lo puso en el camino para poder este, pues tener un poco más de tiempo a mí y saber en sí qué era, de dónde se originaba esa enfermedad, quién era el portador, para no echar la culpa ni a mi esposo ni mi esposo me la echara a mí, sino que éramos los dos portadores sanos de esta enfermedad. Y, y pues, esa ha sido la la versión y mi vida de que he vivido con estas criaturitas, que Dios me no las dejó un tiempo.